Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de lo mejor del segundo trimestre 2021 en Personal Branding. Ya lo hice durante el primer trimestre y hoy eh, destaco sobre todo tres libros, uno es eh, RH Positivo, de varios autores, entre ellos destacaría Isabel Bonmatí. Eh, el segundo es eh, Branding, The Power of Business, acaba de salir del horno eh, firmado por Iván Díez, uno de los cracks de, de esta disciplina, de la gestión de marca. Y el tercero sería Factfulness, un libro que de alguna manera rompe nuestras creencias sobre el pesimismo del futuro en la humanidad, es todo lo contrario. Bien, además de eso, pues como ya imagináis, pues hay artículos, hay post, hay también podcast muchos podcasts estoy bastante interesado en este tema últimamente os veo la semana que viene y os dejo entre tanto desde la comarca del Panadés con la ciudad de Vilafranca del Panadés de fondo